Y estamos devolviéndole a los artículos que fueron incautados a los inmigrantes haitianos, a los extranjeros haitianos que están de manera legal en el país. Eh, nos reunimos con ellos, conversamos, contactamos de que esa parte es tan legal y procedemos a entregarle las pertenencias. El lunes vamos a tener una reunión con el encargado de espectáculo público. Para ver cómo ellos se ubican en lugares donde, y paguen sus impuestos donde ellos puedan desempeñarse en el trabajo que hacen. Sí, que han estado en algunas zonas que está prohibido, ya hablamos con ellos, les dijimos dónde pueden y dónde no pueden colocarse y, sobre todo, que cumplan con el proceso legal que establece la alcaldía.